la noche y la luna brillaba, el niño de entonces al monte se asomaba. Va inoptizado por el dulce susurrar de la belleza Se internó en el bosque y nunca más supieron hacia dónde fue Desahuciado en la noche, luna de el en piedad, y la fuerza del bosque le dio la inmortalidad. Al mes volví a casa con amigos jugaría Y para no estar solo ellos desaparecieron junto con él